Creo que ya estamos, sí. Bienvenidos y bienvenidos, welcome everybody, a este segundo día del, del Decidim Fest 2020. Y aquí estamos con el, el, primer, el primer panel de contribuciones que han sido seleccionadas desde, desde la cola abierta de, de esta edición del, del Fest. Uh, I'm Luce Brignano from uh, Universidad de Barcelona and Asociación Heurística and this session will be held both in Spanish and, and in English. So, uh, vamos a intentar que sea posible seguir y participar tanto en inglés como, como en castellano. And we are having three presentations in this session today of about 10 minutes each and then there will be some room for discussion and, and debates. You are all invited to join the conversation. Visiting the web page of uh, this session from the program, you can click on this session from the web program of this uh, of this, um, this day of the Design Fest and drop your comments in the in the in the slot that is uh, below. And, Okay, so, um, después de, de las tres presentaciones que tenemos hoy que serán de 10 minutos vamos a recoger vuestras preguntas y comentarios que podéis dejar en la página web de, de esta sección desde el programa de Deciding Fest, y, y intentaremos hacer un poco un poco de debate so it's a, it's a pleasure for me uh, to introduce the, the first speaker of this session xavier And he is a lecturer in philosophy at the University of the Basque Country and a researcher at the IAS Research Center for Life, Mind and Society. And Xavier has also been a co founder of several uh, projects uh, related to collaborative practices and uh, uh, situated uh, investigation and research uh, such as the wiki talking and in, in Bilbao and flock society in buen conocer in Ecuador and uh, he has been the director of democratic innovation at, the, at Barcelona city council from 2016 to 2019 leading the dcd uh, project and visit in Barcelona So uh, today he will talk about the concept of autonomy in different contexts and dis discussing in particular the meaning of, uh, of technopolitical autonomy in the age of social data and surveillance capitalism, and pivotal uh, and, and discussing also the, the, the opportunity the pivotal the pivotal opportunity that, that this team and the Meta team community represent in this in this framework. So um, and. Um, esta charla será en castellano y Xavier, eh, ahora te, te dejo la palabra. Siéntete libre de, de volver a presentarte si quieres. Um, the Build Force is yours. So I'm meeting myself. Y agradecer a, a la organización del Decibin que, que, que me haya acogido. Es la primera vez que, que entro por la puerta normal, pero pues normalmente he entrado siempre por la sala VIP, por la, por la, por la puerta de atrás. A, al Decidim Fest, y, y es un honor para mí entrar por, por, por, por la puerta este, principal, general, ¿no? donde entra la gente normal, y, y porque dice mucho también del festival y de, y de, y de cómo eh, da cabida a, a cualquier eh, persona que haga un esfuerzo por, por contribuir positivamente a la comunidad. ¿no? Y, y nada, bueno, pues eh, I, I wanted to make, maybe... Try to talk uh, small pieces of my talk in, in English and others in in in Spanish, so we can make justice to the bilingual nature of this uh, panel. Uh, I will talk about uh, technopolitical autonomy as uh, Luce mentioned, and thank you for your presentation. It was uh, perfect. I have nothing to to add, and basically uh, the concept of autonomy as a uh, been uh, my object of of investigation for many years we are here today different scholars uh, well uh, uh, talking about different dimensions of the CDM and research or participatory democracy and research and i think it's uh, in my case a bit uh, peculiar or particular type of research that i'm presenting here because it's it's uh, fundamentally philosophical uh and today philosophers aren't really That, uh, that are welcome in, in many places, but uh, I think it's uh, important to acknowledge this. This is why I wanted to start with the Minerva's owl, uh, el búho de, de Minerva o Atenea, que es la diosa griega que, que es fundadora de Atenas eh, y de la política, por cierto, que siempre va acompañada de, del búho de la sabiduría. Eh, Hegel utilizó esta esta, esta figura de, del búho de, de Minerva, que es la versión romana de la misma diosa, para referirse a la labor de la filosofía que alza el vuelo al atardecer, eh, representando un poco la reflexión filosófica que viene después de, después de la batalla, después del parto, después de la, eh, de la, de la vida, después del de, de anochecer del día... Cuando ya toca replegarse y, y digamos, eh, mirar hacia atrás, eh, valorar y, y descubrir un poco el sentido de lo que nos ha traído hasta aquí. ¿no? Eh, y es, es un poco el, el, la pequeña reflexión, el pequeño... Eh, bueno, regalo un poco intelectual que me apetecía hacer a la comunidad ya desde, desde una posición muy diferente a la que me ha acompañado todos los años en, en el Deciding Fest eh, o en la, las JAM y en los diferentes eh, encuentros anuales de la, de la comunidad. Eh, en esta ocasión quería hacer una reflexión este, que, que parte de, un, de, de, un, de una frase que soltó así Pablo Aragón allí en, en, en, antiguamente cuando en la época prepandemia cuando nos encontrábamos en bares y charlábamos y la comunidad eh, Decidim y el Decidim Fest pues tenían toda esa riqueza del ancho de banda de, de lo presencial, de lo, de lo físico. Este, que en una de estas, eh, reflexionando sobre diferentes proyectos, etc., pues comentó que el, que el Decidim, como, como, como que se notaba que, que, que estaba en su momento pues eh, coordinado, liderado por, por alguien que era filósofo. no Y yo en el momento no, me quedé un poco así en shock, porque no... no no sabía de qué manera el hecho de que yo hubiera tenido formación filosófica y profesional filosófica pues, pues tuviera ningún efecto sobre el proyecto. no Lo veía más eh, un proyecto en el que yo había eh, movilizado recursos de, de, de una vida activista, comprometida con la tecnología, con los movimientos sociales eh, de derechos digitales, de autonomía tecnológica, etcétera. Y, y, y, y Pero con el tiempo he ido sedimentando un poco esta, esta pregunta sobre de qué manera la filosofía ha podido imprimir cierta peculiaridad o significatividad al proyecto de CIDIM y, y esta es mi versión. Es una versión personal, pero no individual. Es decir, que es una versión que pasa por, por mi propia trayectoria personal, pero esa trayectoria también es colectiva y, y podría mencionar conversaciones que he tenido prácticamente con todo el equipo de CIDIM para... para explicar cómo, cómo Decidim tiene el, el sentido que, que, que le voy a dar en un marco mucho más amplio de filosofía eh, de la ciencia, filosofía de la vida, quizás eh, una mirada vitalista a lo que significa Decidim. Eh, y nada, tenemos muy poquito tiempo, entonces va a ser una, un, un vuelo superficial, una mirada que espero que, que aporte a la, a la gente que ahora esté involucrada con el proyecto pues cierta, cierta profundidad de sentido a lo que hace, que es una de las cosas que podemos aportar eh, los filósofos especialmente si, si, si jugamos a, a ser hegelianos a pesar de tanta posmodernidad que nos rodea, que es también bienvenida y tiene mucho impacto en el propio Decidim, pero que voy a optar por un, por un acercamiento un poquito más eh, positivo, optimista incluso ingenuo pero creo que por eso mismo eh, agradable eh, fijaros el... el para mí, para mí, personalmente, todo empezó eh, en el año 2001 cuando eh, me metí en el movimiento hacktivista, lo que terminaría siendo un movimiento hacktivista y el, y el laboratorio hacker que, que creamos en, en, en Bilbao se llamó Metabolic de metabolizar. ¿no? Y aquí ya había bastantes elementos fundamentales de lo que, de lo que quiero proponer. ¿no? La vida es, un, es un, eh, un misterio todavía para la ciencia, eh, no en el sentido de que se piense que haya algo sobrenatural en la vida, sino que se resiste a ser capturado con las categorías científicas que normalmente utiliza la física, ¿no? los conceptos de fuerza, de partícula, de, de campo, de onda eh, o de energía, así en sentidos brutos, eh, no son suficientes para eh, definir la vida o para explicar el origen de la vida a partir de materia inorgánica. Y, y a mí siempre me han atraído, y, y por eso lo traigo aquí a, a colación y a, y a la explicación, teorías de la vida que giran en torno a explicarla o a destilar su esencia. Eh, y, y por tanto también a, a, a definir su, el origen de la vida a partir de, del concepto de autonomía. ¿eh? Hay toda una línea de investigación eh, en los orígenes de la vida, en vida mínima, en, en metabolismo celular, etcétera, que concibe la vida como una eh, capacidad de un sistema de, de producirse a sí mismo. Hay ¿eh? algunos teóricos, por ejemplo, Maturana y Varela, eh, que son muy conocidos en el mundo de la cibernética también, eh, acuñaron la palabra autopoiesis. Los seres vivos son aquellos que se producen a sí mismos. ¿eh? Tengo aquí un, a la derecha una imagen de otro teórico de, de los años 70, Tibor Ganti, que yo creo que ilustra en su teoría del quemotón, perfectamente esta idea de autoproducción, en la que bueno, básicamente la esencia de la vida unicelular la vida básica más fundamental es este producir una cadena de reacciones químicas que se, que se produce a sí misma. O sea, los componentes de una reacción eh, son los precursores de la otra y así una cadena circular que se alimenta, evidentemente, de materia y energía del entorno y expulsa unas sobras, pero que en un sistema de feedback positivo pues se autoproduce y se y se retroalimenta, ¿no? eh, produciendo al mismo tiempo una, una membrana, que la isla del entorno, pero que también es una membrana permeable que permite gestionar la relación con, con el entorno. Esto es el, la, la, las teorías de la esencia de la vida y aquí hay muchos análisis de redes, de redes metabólicas, ¿eh? de redes de autoproducción y, y bueno, es una idea fuerza importante para, para comprender también el siguiente, el siguiente paso. ¿no? Eh, bueno, aquí tenéis una imagen de lo que es eh, eh, una red metabólica mapeada, este, contemporánea, ¿no? eh, empíricamente, luego es, eh, eh, diseñada para que quede bonita, pero el, el, este entramado, la, la esencia de este entramado es esa capacidad de autoproducción y de feedback positivo. En, en psicología eh, sucede algo parecido. Eh, la esencia de la, de la mente, eh, igual que la esencia de la vida, esa capacidad de autoproducción, la esencia de, de la mente es la capacidad de, eh, de guiar el comportamiento de, uno, de un organismo, eh, evidentemente a través de otra red, no una red metabólica, sino una red eh, neuronal, y, y de esa red emerge eh, la conciencia, la experiencia humana, ¿no? eh, y se le atribuye también una, una, un, un, una presunción de libertad, eh, luego los seres humanos en todos los lados, como, como bien señaló eh, Rousseau, estamos encadenados ¿no? o sujetados por diferentes instituciones, eh, circunstancias, eh, sometimientos de disciplinas, etcétera, Pero potencialmente eh, somos libres y, la, y, y esa potencialidad de la libertad que viene en gran medida marcada por una singularidad de, dentro de todos los animales del ser humano y es que na nacemos muy prematuramente. Eh, bueno, pues por una serie de problemas entre comillas que tienen que ver con, con andar a dos patas y, y, y, y la forma de, de las caderas, etcétera eh, ten, tenemos que nacer antes porque si no, no cabría la cabeza eh, durante el parto y, y, y moriríamos todos el, el, el hecho de tener que nacer antes eh, significa también tener que nacer menos formados o dicho de otra manera que es a través de la interacción con el entorno y con un entorno de cuidados, esto va a ser fundamental, que nos hace interdependientes y, y profundamente vulnerables, pero eh, nos hacemos y nos hace nuestro entorno social y humano. ¿no? En, en este hacernos a nosotros mismas eh, es fundamental la propia, la propia acción. ¿eh? Eh, Francisco Varela eh, le gustaba mucho esta, esta frase de del poeta de que caminante no hay camino se hace, se hace camino al andar ¿no? eh, porque captura un poquito la esencia de cómo el propio cerebro este, se organiza a sí mismo ¿no? él busca la metáfora de, fijaros lo que sucede cuando vamos al monte a un terreno relativamente virgen que no está asfaltado ni indicado con, con carteles por dónde hay que ir cuando alguien anda por el camino eh, va pisando la hierba y a su vez tiene más tendencia a, a caminar por allí por donde ha visto que la hierba está más, más aplastada. ¿no? El eh, resultado de ello es que eh, los caminos se hacen cuando la gente eh, va andando. Según más eh, ande por un camino, eh, mayor será la dificultad de la hierba en crecer por ahí, mayor será la tendencia de que otras personas cojan ese camino y el camino al Termina teniendo vida, vida propia, digamos, no invitando a otras personas a atravesar por allí y haciendo que ese atravesar el camino lo refuerce. Lo mismo pasa entre nuestras neuronas, lo que pasa es que tenemos eh, 10 elevado a, a 13 elevado neuronas, o sea, es decir, eh, cientos de miles de millones de, de, de, de caminos por los que la actividad eléctrica configura nuestra experiencia eh, de ser. Lo importante es que haciendo, comportándonos, vamos modificando nuestro cerebro en un proceso de plasticidad extraordinario. A algunos teóricos... Eh, algunos teóricos... Eh, tiene, estoy, estoy, me estoy dando cuenta que me estoy alargando un poquito, eh, pero muchos, muchos teóricos hablan de que hay una, una, asambleas neuronales y una democracia en el propio cerebro. ¿no? Eh, y esos son los momentos en los que somos conscientes de algo. Cuanto más conscientes somos de algo, más consenso hay entre todas las células de nuestro cerebro, de que estamos percibiendo algo o sintiendo algo. Etcétera. Creo que esto es eh, ilustrativo e interesante también ver también cómo esa actividad de, de, de todo el cerebro en los momentos de máxima conciencia modifica su propia infraestructura. Evidentemente esto también sabe, sucede en lo social, el propio concepto de autonomía surge de lo social, eh, existe modelos, ejemplos de autonomía social, donde todos los miembros de una sociedad son capaces de modificar sus infraestructuras legales, su constitución, sus acuerdos, sus reglas de comportamiento, y, y decidimos un caso de eso. ¿no? Yo, entonces, bueno, básicamente eh, la autonomía tecnopolítica sería una en la que eh, una sociedad, un grupo humano, eh, se adueña de la capacidad de modificar sus infraestructuras tecnológicas que median sus relaciones sociales en definitiva y de irlas modificando de acuerdo con decisiones eh, tomadas por, por todas ¿no? y, y esto es lo que lo que es decidible en definitiva yo lo que quería eh, mostraros es que la, la ciencia nos ayuda a entender cuál es la, la, la potencia de la libertad, de la vida, de la autoconciencia y cómo en gran medida eh, la circularidad fundamental en el, en el Decidim entre el desarrollo de, de la plataforma y la comunidad autodecidim, perdón, metadecidim, la comunidad metadecidim que decide sobre la propia plataforma utilizando la plataforma, este, pues eh, sigue un, un, una estela de, que arranca con el origen de la, de la vida y la autonomía de lo, de lo biológico, con el origen de la mente y la autonomía de lo, de, de, de lo psíquico, de la conciencia humana, eh, continúa con la democracia y la autonomía de lo social respecto de otras formas de, de estructuración y de poder como puede ser el capital o puede ser eh, grandes instituciones y, y en nuestro caso, en nuestro recorrido culmina con eh, la Decidim y MetaDecidim como, como, como proyecto de, de ser dueños de, de, de, de nuestras infraestructuras digitales y de modificarlas de acuerdo a nuestra propia actividad. Así que, bueno, solo quería recuperar esta frase de Galeano para terminar eh, y decir que somos lo que hacemos para reprogramar lo que somos. ¿no? Yo creo que el programa para hacer eso es el Decidim a escala colectiva y el programa de hacerlo, o sea, la, la idea y el proyecto de hacerlo, ese es eh, MetaDecidim. Y estamos en el festival de la autoconciencia del Decidim. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho a la organización que nos haya permitido presentar esta comunicación, a Daniel Ayuda y a mí mismo, a David Vilariñas, en la que queríamos, sobre todo, traer al presente y al contexto de pandemia la cuestión de la, de la participación. Eh, particularmente, lo que hemos pensado es de qué manera las herramientas de, de participación nos pueden ayudar a la autoorganización y a la organización en general de la autotutela de derechos en el contexto de la crisis del COVID y de las instituciones de apoyo que se están creando. Ahí el contexto eh, entendemos que es bastante conocido, es decir, el, al final la situación de pandemia, de confinamiento, etcétera, lo que ha hecho es intensificar una serie de vulnerabilidades que, que venían agrandándose en, en las últimas décadas y que ahora se han, se han intensificado. A partir de aquí, lo que ha aparecido, y esto es muy relevante en términos de, de autoorganización y de creación institucional para conquistar derechos, son redes de apoyo de distintos tipos que han identificado que esas necesidades no podían ser eh, ya cubiertas en los términos clásicos, sociales, eh, solo del estado del bienestar por el colapso de las instituciones de protección y de las pocas o muchas prestaciones que habían, que habían ido diseñando para... Para proteger determinadas situaciones y lo que han pasado es a autotutelar esos derechos que, que solemos decir en, en sociología jurídica a tomar esos derechos directamente, a tratar de hacerlos efectivos eh, directamente. Los ejemplos que son más visibles de estas redes de apoyo pues o bien son los que tienen una territorialización muy clara en las redes de, en las redes de barrio ¿no? o aquellos que responden más a una dinámica sectorial por sector de actividad, por ejemplo, las redes de de empleadas de hogar y de cuidado responden bastante bien a este, a este esquema. Aquí eh, veréis que hemos tomado algunos de estos ejemplos en, en la ciudad de Zaragoza, pero son instituciones que han que han aparecido en otros contextos y que se entienden y se entienden perfectamente. En este sentido, la hipótesis que sí que queríamos testar era bueno, aquella eh, relacionada con estas instituciones, estas formas de organización de apoyo tienen ciertas características afines a lo que tradicionalmente hemos llamado una tecnopolítica de la emancipación, de la liberación o democrática, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, son claramente redes basadas en la horizontalidad y la, y la autoorganización, eh, redes muy fuertemente basadas en, en este pragmatismo que hemos comentado, es decir, dirigidas a la conquista de derechos, a la autotutela de derechos y ahí se combina muy bien y, y a tiempo real eh, principios políticos e identitarios eh, profundos con eh, cuestiones organizativas eh, inminentes y muy basadas en, en, la, en la propia emoción y en, en el propio sentimiento del grupo. Y al mismo tiempo, bueno, pues están alcanzando una, una capacidad para satisfacer derechos y por tanto una potencia también política que deberíamos, que deberíamos tener en cuenta en, en estos momentos. A la hora de pensar cómo podríamos eh, eh, colaborar, desde una perspectiva tecnopolítica con estas formas de organización en términos de, bueno, esto es directamente participación para conquistar derechos, hemos tratado de organizar las funciones que, que cualquier dispositivo, que cualquier plataforma tendría que atender en tres grandes grupos. Es decir, qué tenemos que conseguir o qué se, com, qué se organiza, eh, qué funcionalidades se tienen que, que satisfacer para, para trabajar eh, a favor de estas redes. Las hemos organizado en funciones de organización, funciones de prestación de servicios y funciones de comunicación. Si pensamos en todo lo que pretenden hacer estas redes, poniendo como ejemplo este, este esquema de lo que una red de barrio concreta pretendía a la vuelta, a la vuelta del verano en todos los, los niveles en los que pretende intervenir y en todos los objetivos que pretende alcanzar, como vemos es una, una organización bastante compleja, y bastante ambiciosa, al mismo tiempo que se tiene que desarrollar en un contexto de, de limitaciones que no, son, que no son escasas. En ese sentido, ¿qué significa eh, organizarse? Pues significa eh, que ahí hay, hay que compartir información, hay que tener debates de cierto impacto, hay que poder realizar propuestas, que esto seguramente es lo que más encaja con el esquema de tidim hay que eh, manejar una agenda compartida, también perfectamente eh, encajable. Sería ideal poder mapear los recursos que se tienen a disposición para ponerlos en contacto con quienes tienen esos recursos que pueden satisfacer esas necesidades estando cerca y también atender a necesidades de financiación colectiva y de tener grupos de trabajo aquí por ejemplo eh, hemos eh, señalado que algunos que son grupos de trabajo clásicos que habréis identificado en, en cualquiera de las redes de apoyo que, que conozcáis ¿no? Además de esto, eh, funcionalidades relacionadas con los servicios. Estas instituciones deben ser capaces de prestar determinados servicios, atender dudas y consultas expertas también sobre determinados temas que son recurrentes, por ejemplo, el acceso a ciertos derechos, de ciudadanía, de prestaciones a, de rentas mínimas o de ingreso mínimo vital, subsidios especiales, etc. ¿no? Tratar de mapearlo de nuevo y en todo caso compartir, compartir información. Eh, por ejemplo, en, en, estas, en estos grupos de empleadas de hogar y de cuidados, pues la, digamos, la asesoría colectiva y la subsanación de dudas y de problemas burocráticos y técnicos para conseguir derechos, pues es una actividad común que, que, que explica mucho de, de su éxito también. ¿no? Eh, luego este esquema de, de doy y tengo, que aquí vemos articulado conforme a, al modelo de propuestas de, de Decidim que también ha funcionado enormemente. Aquí se, se ve cómo hacen match las propuestas y cómo se pueden, y cómo se pueden seguir además. Y luego eh, funcionalidades relacionadas con la comunicación. Muy importante pensar cómo estas redes generan identidad y proyectan identidad hacia adentro y hacia afuera. Y de nuevo comparten información, tienen archivo obtienen información acerca de su funcionamiento interno y de la situación real de, de la gente que está eh, asociada en esa, en esa red y de nuevo hacen propuestas hacia adentro y hacia afuera aquí hemos puesto un, un, un mensaje genérico de lo que es la comunicación en este tipo de redes no eh, existe esta necesidad urgente tal sitio quién está disponible pues yo voy etcétera en todo caso eso, y, y con esto vamos a la cuestión no solo de las necesidades que hay que cubrir, sino de qué preguntas eh, políticas y técnicas nos abre esto, yendo de lo más concreto a lo más, a lo más general, esto abre bastantes cuestiones, todas estas reflexiones están en un, en un periodo eh, muy de elaboración. ¿no? Abre la cuestión de eh, cómo podemos eh, conciliar unos ritmos de trabajo eh, extraordinariamente intensos y, y urgentes con perspectivas más a medio plazo y es unido con su dimensión tecnopolítica es decir no es viable pensar que la gente vaya a abandonar el grupo de whatsapp en el que se atienden necesidades eh, de manera muy inmediata pero al mismo tiempo eh, trabajar en ese contexto o solo en ese contexto con esos flujos de información hace imposible muchas otras cosas esto es evidente para cualquiera que haya que haya participado en estos en estos grupos en qué medida podemos concentrar funcionalidades en una plataforma, como decir, o en qué medida estamos obligados a dispersar esas funcionalidades en otras eh, dentro del reino de las tecnologías libres o incluso más allá con herramientas, eh, digamos, propias del capitalismo cognitivo, pero que también tienen un impacto masivo en la gente que las usa, ¿no? Y esta cuestión la podemos unir eh, asimismo con la dualidad que existe en la participación dentro de estas redes en cuanto que eh, existe una, una amplia capa de, de personas que participan con sus recursos y con su trabajo y que reciben eh, también determinadas prestaciones y además de esta eh, existe un, un core de eh, gestión y de coordinación y de cuidado cotidiano de, de esa red. Igual a la hora de pensar las herramientas tecnopolíticas que podrían ayudar a esta organización tiene sentido también pensar en que, bueno, pues si bien las herramientas libres no nos sirven igual para el conjunto de participantes de la red o no en, todos, en todas sus funcionalidades, sí que nos pueden servir para organizar bien el trabajo en la coordinación y en la gestión de los distintos grupos y del core de la red. ¿no? Yendo a cuestiones políticas más generales. ¿En qué, en qué medida podemos pensar estas redes, eh, tanto como actualización de las asociaciones vecinales y en ese sentido en una escala muy territorializada, o de qué manera podemos pensar en una escalada política al hilo de su, de su propia importancia y de, de, de la capacidad de conseguir y de conquistar derechos que están teniendo eh, en una escala superior a la de un barrio o a la de un municipio de de pequeño o de mediano tamaño, ¿no? Ahí, por ejemplo, el hecho que hemos visto en esta pandemia, de que algunas prestaciones que, a las que el gobierno ha accedido se hayan conquistado directamente por la presión de estos grupos, como ha sucedido con el subsidio extraordinario para empleadas de hogar, por la, por la acción política coordinada de estas, de estas redes, pues es un ejemplo bastante claro de, de qué estamos hablando. ¿no? De esta manera, eh, yo creo que conviene por, por parar aquí y atender a lo que luego pueda surgir en el debate, Dejar abiertas estas cuestiones y sí que partir de algunas eh, presunciones que yo creo son bastante están bastante consolidadas, es decir, existe una creciente necesidad de eh, satisfacer derechos, existe la oportunidad por la eh, relativa incapacidad de las administraciones públicas de hacerlo de la manera welfarista clásica de autotutelar esos derechos, ahora bien. Esta cuestión, como cualquier cuestión de expansión y de sostenibilidad de los comunes y de conquista de los derechos, viene muy vinculada a la propia capacidad de crear instituciones y de autoorganizar esas instituciones en tal dirección. Y en ese sentido, la, la participación, la tecnopolítica, eh, son lugares en el conjunto de cómo nos organizamos y de cómo autoorganizamos esta conquista de derechos eh, fundamentales para la propia eh, sostenibilidad de todas estas eh, instituciones comunes de derechos. Y en ese sentido lo que se ha visto en la, en, en la pandemia es que directamente no son una cuestión de eficacia, de pragmatismo y de satisfacción de principios y de identidades, sino que realmente eh, de alguna manera nos jugamos la vida en esta capacidad para eh, organizar estas, estas instituciones de la manera más eficaz y, y, y más virtuosa posible. Así que con esto eh, cerraríamos la presentación y pasaríamos a a ya atender las cuestiones que puedan surgir en el debate. Muchas gracias por la atención, Espero que me ha ajustado el tiempo dentro, dentro de lo posible. So, um, uh, let me introduce the, the last speaker of this session. Uh, be, I'm doing this introduction in, uh, in, in Spanish since the, the, the speaker is going to give her talk in, uh, in, in English. So, la última charla de, de esta sesión está a cargo de Clara Cribertaro, que es uh, Senior Research Fellow in Digital Local Democracy en el Open Lab de la Universidad de Newcastle, donde investiga la interacción entre tecnología, prácticas democráticas y justicia social. Eh, además de participar en otros proyectos, varios proyectos de investigación, también es investigadora principal del proyecto No Equal, que es una red para fomentar nuevas colaboraciones para, la para que la tecnología digital apoye la justicia social y para desarrollar un camino, digamos, hacia una innovación digital inclusiva. Y en esta en esta presentación nos hablará de algunos trabajos y eh, experimentos que han realizado en el ámbito de, de esta red de no-equal eh, en los que actores sociales no-académicos han sido involucrados directamente en el diseño de, de proyectos de investigación o en la evaluación de, de proyectos de, de tercero, digamos. So, Clara, uh, it's a pleasure to have you here and uh, the floor is yours. Thank you. Let's have a look. Uh, can you hear me? Uh, as is the screen being shared? Yeah, ah, okay. I cannot. Okay perfect good morning everyone and thank you very much for having me it's it's great to be among such a great talks and uh, and speakers um uh so yeah i think just like uh, luce uh, just said i will uh, share with you some uh small experiments um That I conducted with my colleagues uh, in Open Lab um, as a way to open up um, a, a research commissioning processes. Um, and this was uh, the commissioning of research that specifically aimed to tackle uh, social justice issues in uh, um, digital innovation. So hopefully uh, the talk today won won't have a major uh, sort of, oh, we should do this, we should do that, but hopefully it's going to open up some possibilities uh, for thinking about these spaces uh, as well as uh, um, uh, useful spaces to open up, um, uh, to use them as opportunities uh, to um, to sort of nurture um, democratic practices. So the commissioning. if I can move this, I'm not, yes, uh, um, as uh, Lucia mentioned, was part of a network project that I led in the past couple of years called the Not Equal. And this is a UK uh, research and innovation funded uh, network um, that started off with over 13 uh, non-academic partners uh, from uh, the public sector, the third sector um, industry, and informally constituted groups and the aim really was to develop calls for collaborative uh, research proposals which were co-created uh, between our academic and non-academic partners, uh, specifically to explore and respond to three broad challenge areas, uh, algorithmic social justice, um, trying to uh, respond to the reproduction of injustice in automated decision uh, making systems that affect our lives, uh, digital security for all, uh, uh, looking to reimagine uh, what security, digital security can be with and for people um, living in uh, diverse socio-economic conditions, and uh, Fairer Future for Businesses and Workforce is looking specifically at uh, what um, we, we, we can do to reimagine the sharing economy uh, in a way that uh, can foster dignity and uh, uh, fairness for um, its workforces. Now, uh, in participation, are also high in uh, sort of uh, the agenda for um, uh, uh, research and innovation uh, um, that is done, if you like, ethically. And there are existing policy oriented framework such as uh, responsible research and innovation for example uh, that provides tools um, and processes or frameworks to support uh, universities or research innovation organizations to co-create uh, futures with citizens and civil societies. Uh, however, I think realizing uh, responsible innovation uh, presents significant challenges to universities and their uh, organizational cultures, uh, including or even starting from the very language of academia and how you might even adapt the potential of these methods to the particularities of context. Uh, but of course there are other important traditions such as participatory design for example or uh, participatory action research stemming from Freire engaged uh, pedagogies which offers approaches to work with people uh, in ways uh, through which we can examine uh, oppression in our daily lives as also connected to technologies develop self-consciousness to inform or co-develop uh, actions that can or that have the potential to transform reality however the, these sort of important from my perspective um, uh, frameworks have hardly been applied to funding uh, commissioning processes so uh, the not equal was sort of part of a commissioning process that was uh Part of a larger ecologies so of distributed events and engagements, and this is how more or less Uh, we saw things uh, could feed into one another uh, through sort of community and youth engagements different uh, uh, workshops or events with academic and non-academic partners to inform uh, and support collaboration for the commissioning process uh, but we also wanted to open up the, the very decision-making process of um if you like deciding uh, which project should be funded and to this end uh, we, we sort of of um, created um, uh, what we call the citizens or a community panel made up of people um, from uh, our non-academic partner organizations and other simply interested uh, individuals and and this is sort of a flavor of uh, the sort of uh, different activities that we um, We supported and this is what the uh, open commissioning program uh, sort of look like and uh, so the it was uh, uh, the development of a topic for the call for proposal informed uh, by uh, some of those distributed workshops and uh, we then we worked with our uh, a community panel to develop the criteria for the social impact of our call for proposal this was then released and, and it was here that we developed a, a very simple tool uh, to support Uh, to further support uh, digital tool to support uh, academic and non-academic, uh, connect to one another and potentially form partnerships. Uh, then in the reviewing processes where we worked again with our uh, community panel to, uh, uh, um, through a process of peer reviewing of proposals. So um, the catalyst was this uh, very simple tool that we conceived to simply enable uh, purposely, if you like, non-academic uh, partners to propose ideas for research. Uh, more often than not, uh, they are actually uh, quite disadvantaged in this uh, situation. Uh, so the catalyst was a very, very uh, extremely simple tool, uh, which essentially was a framework to coordinate content sharing between existing technologies, whereby a simple survey form became uh, content, uh, like a Trello tile, uh, which then could be moved uh, from public to private to then become um, uh, one of these tiles that you can see in the Catalyst interface. And people could uh, sort of self-tag uh, the keywords for their project ideas and uh, uh, project focus and, and in this way sort of um, find out what were people uh, interested in as the sort of seed of an idea that could become a project. And the idea here was to keep things uh, very open and very simple. Um, for uh, the community panel process, uh, as I was saying, this was a two part process uh, where uh, we worked with them to define the criteria for social impact, which uh, to me was a sort of way to uh, defining the norms and values for these uh, research proposals and, and, and make some of the rules uh, really uh, that defines um, uh, the commissioning process. And, and this was very much in line with the Freire uh, sort of approach, Freire uh, pedagogy, uh, where we departed from uh, people's personal experiences with technology to develop themes and from these articulate criteria uh, for uh, social impact uh, to be added to the funding applications. Um, we then work uh, with uh, them again, uh, with another group actually of uh, citizens to review this proposal. And this for, uh, this process involved um, was entirely done online and involved sort of individual panelists responding to some instruction-based activity and then come together in online discussion. And this sort of cycle of action and reflection was repeated three times over the course of a week, uh, where uh, technology were uh, more, if you like, broadly explored via scenarios and critical questions uh, to analyze these technologies and their impact on social relations and their positioning uh, in, um, in sort of determining the development of particular relations, for example, uh, in society so these topics were then uh related these topics emerging from this discussion to personal and social values and the criteria um, for social impact. And then uh, the panelists in maybe step three and four were invited to apply this sort of critical process of uh, technology analysis to an actual proposal, uh, analyze question, and discuss them in groups and then uh, write a review um, based on those discussions through uh, a, a peer to peer uh, support. Um, so I guess I take these as as really uh, small, uh, concrete, practical uh, um, examples and little experiments um, to to begin to hack to this uh, idea of sort of commission in uh, research and to open the commissioning of research um, uh, uh, to to explore its even democratic potential. Um, overall, I think, though, what we have done really is uh, uh, applying quite a conventional, perhaps linear process to work with our panelists and to support uh, collaboration. As uh, I must say, uh, I, I was myself under pressure uh, uh, from, from the the sort of funding that um that, that that came really from from from from the funding itself but i think a lot could be done uh, here to reshape these processes in a more uh, even distributed fashion and experiment uh with uh, with them in different temporalities um so for example even um the catalyst for how uh, simple it was, it was sort of being repurposed to connect undergraduate or postgraduate students with potential ideas from projects uh, which were place-based. And I think this sort of logic of uh, distributed, place-based and distributed connections um, uh, could, could be uh, sort of further um, explored to, uh, to nurture ways in which um, uh, Mm, universities can be more responsive to uh, place-based uh, issues. And the community uh, panel itself, uh, uh, the, the panelists saw huge value in the process in terms of developing their own understanding of technologies in their everyday lives uh, via this uh, critical analytical process of looking and dissecting research proposal and what they actually meant in practice. And they had a lot of uh, really constructive suggestions for the applicants. Um, they also wanted to uh, take uh, their proposal To their community and being able to discuss them with them and then come back. So again, uh, perhaps experimenting with these uh, with more uh, distributed approach uh, could be uh, quite quite exciting, I think. Um, equally, I think uh, in uh, um, uh, the, the opportunity to use in review in a proposal as a way to infrastructure um dialogue between different expertises, for example, between uh, so-called expert panels and community panels could could also be uh, uh, really um, could offer potential so one last thing is that of course um, in some cases during our uh, process we had to provide internet connection to enable participants to join in and because as was yeah, one thing that uh, certainly in the uk the pandemic brought back to the forefront is that digital connectivity is still uh, a massive privilege and therefore exclusive and exclusionary from the outset and i think this is a very important um, thing to bear in mind as a sort of endeavor uh, to work together and develop the socio-technical social material infrastructure to shape our digital society in a way that can work uh, for the many rather than the few and uh, this is me thank you thank you clara and very nice talk and Uh, let me just recall a couple, a couple of things about this, this session and uh, all, the, all the presentation, all the slide presentation will be available to everybody in the next days. The, the organization is going provide this, this service for everybody and probably there will also be some kind of a production uh, editing of these of the, the streaming stations in the sense that uh, if you have not been able to to follow everything because of some kind of a technical problem that we may have and uh, this will be solved in the, the next days. Um, so. Uh, para empezar la parte de debate nos queda poco tiempo. Porque, bueno, entre varias cosas, eh, ya son las once y media, pero tenemos el tiempo del, del break y, y, podemos, y podemos aprovecharlo. Eh, antes de, de ver si ha llegado algo de, desde el, el público, si alguien ha enviado alguna pregunta, me, me gustaría hacer un poco una, un intento de como de ir conectando eh, vuestras contribuciones. Bueno, ante todo gra gracias a los tres presentadores, cuatro autores que, que han participado hoy. y A pesar de la, de la diversidad de, de temas y de, y de tipos de, de preguntas que han planteado mmm, las diferentes charlas, yo creo que hay algunas cuestiones que podemos considerar que han sido como transversales a todo lo que habéis estado comentando. Y en particular, una cosa que me ha parecido como que, que todos de una forma u otra habéis, habéis tocado en este tema, es la cuestión de la autonomía, que si Xavier lo ha aportado desde una perspectiva más eh, filosófica, eh, David ha tocado este tema desde un sentido más, más práctico, empírico, en, en el trabajo que han hecho él y Daniel, eh, ha sido más de eh, ir a ver las limitaciones y los problemas que, puede, que pueden tener eh, grupos de, digamos, de tipo informal que intentan organizarse y, y se encuentran en una situación de, de problemas con las herramientas que, de las que dispones y, y si el Decidim representa una oportunidad, no siempre está al alcance de todos, ¿no? O sea, eh, y por otra parte la, en la charla de, de Clara de alguna forma se, se estaba atacando un problema que es un tipo de autonomía que podemos considerar negativa que es la autonomía de la academia con respecto a la sociedad como una separación donde la academia va por su propio aires a su bola y hace sus cosas de una forma que ha perdido la conexión ¿no? en, con lo que es el, la ciudadanía y entonces eh, para recuperar la autonomía de la sociedad con respecto a la investigación, hay que alguna forma pues, eh, romper este, eh, este aislamiento de la comunidad académica. Y en estos tres, esos tres ejes tenemos eh, el tema de lo digital como una conexión transversal que, que une todo. Y, y hay como una, una lista, podemos hacer una lista de, de, de problemas que nos impiden eh, mejorar porque por, por un lado tenemos un problema con eh, que, de, de esto que llaman la, la economía de la atención y todas esas historias que hacen que a veces la gente, aunque tendría un beneficio a la hora de eh, hacer determinadas cosas, involucrarse en determinados proyectos o aprender algo y hacer un esfuerzo por... Mm, lo que sea, eso no es posible porque el, el coste inmediato hace que sea imposible llegar al beneficio al beneficio final, ¿no? que puede ser en, incluso el tema del decidim para unos grupos de personas que están acostumbrados a usar eh, grupos de, de WhatsApp, eh, hay varias, varias barreras ¿no? que, que, que impiden, que no es simplemente desconocimiento. ¿no? Y, y la investigación en general, si no se trata de temas que están súper ligados con la cotidianidad de las personas, es menos probable que la gente decida eh, participar o involucrarse. Imaginemos que tenemos una investigación en filosofía o filosofía del derecho y estas cosas que son ligadas pero más abstractas, pues será complicado. ¿no? Pero estamos en un contexto muy peculiar, que es el de, de la crisis pandémica, y, y entonces tenemos a la vez un montón de problemas y una gran oportunidad porque la, la gente sí que se está planteando, pues en general la ciudadanía se está planteando cambios, nuevos, nuevas necesidades y, y se abre la puerta también para hacer propuestas ¿no? que pueden ser acogidas de una forma que antes no habría sido ni siquiera pensable. Entonces lo, lo, lo voy a resumir un poquito in English, <laughs> so the, the main idea is that uh, we have this kind of uh, two concepts that are uh, present transversal in this in these three contributions. on the one hand, we have the concept of autonomy from the viewpoint of uh, the, the theory of autonomy, but also the, in the applied world of people trying to organize and improve their conditions And at the same time, the, the research behind this and the possibility of the person to uh, break somehow this kind of uh, autonomy of the academy. That is something that probably is, is not so uh, desirable. And, and on the other hand, we have all this uh, digital, digital uh, Issues that is the, the, the empowerment and the, the possibility to do new things that were not possible before, but that are also very complicated because of many other reasons. Uh, through the digital tools and the DCD, as a, a great opportunity, but at the same time something that is not so easy to be to be implemented and used for. Uh, let's say, uh, informal group or other people that are uh, far away from the probably the context where its uh, origins are, This here in Spain, Barcelona in particular. So uh, I'm just uh, giving you these very, very unorganized ideas just to start if you want to, to comment something or in this direction or whatever you, you prefer to, to add. Okay. So, uh, anyone wanna start? Maybe, maybe I can convert this into into a question for Xavier. Uh, ¿Qué? ¿qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de eso de la autonomía de la academia? Si si realmente existe este concepto y tiene sentido. Uh, comentarlo como una autonomía que no es deseable y el DECIDIM como una de las posibles herramientas para, para romperla. Uh -huh. eh, sí existe la autonomía de la, de la academia, en general, igual que la autonomía de, del capital y autonomía de otras eh, esferas de, de, de, de, de la humanidad, eh, o, o la autonomía de, del arte en sus expresiones eh, radicales, como podemos encontrar en los centros de arte contemporáneo, a veces dan, son autonomías que dan hasta un poco de vergüenza, por, por, porque el, el nivel de autorreferencialidad, que es muy típico en el mundo académico también, es, es excesivo. son Yo diría que son malas todas las autonomías que no se hacen cargo del cuidado de sí hacia adentro, hacia lo, hacia lo más básico, lo económico, lo, lo, lo sostenible, lo corporal, lo emocional, lo metabólico. Eh, y son eh, tóxicas también las autonomías que nos hacen cargo del cuidado de aquellas otras autonomías de las que somos interdependientes. Eh, entonces, el, la, la democracia es, es hacerse cargo de, de eso eh, también. Entonces, eh, la ciencia pierde legitimidad y pierde democracia cuando eh, se aleja demasiado de la sociedad, que le da sentido, le da financiación y le da cobijo a esa actividad que es un privilegio poderse dedicar a pensar sin tener que limpiar tuberías eh, o trabajar en una central nuclear o, o hacer comida a grandes temperaturas 14 horas al día. Entonces, eh, claro, herramientas como Decidim deberían de utilizarse no solo en entornos este a, a, a, aislados, que en algunos es necesario y es bienvenido, evidentemente, Decidim para profundizar los procesos democráticos que, que tienen todavía mucha, mucho, mucho margen de mejora, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el ámbito municipal. Creo que Decidim es especialmente interesante cuando eh, se usa para crear puentes entre ámbitos que normalmente eh, no están bien integrados. Porque la, la autonomía al final de la, de, de la sociedad, una autonomía responsable, íntegra y, y auténtica, de, de cuidado de sí y de, y de las otras, eh, pues va, va a requerir esa, esas herramientas de, de interconexión. Eh, pero claro, es muy difícil llamar a gente muy diferente, con, con intereses muy diferentes, saturada de maneras muy diferentes, a, a, a integrarse en, en, en, una, en una acción común. Por eso creo que es especialmente interesante el experimento que, que plantean en Open Labs. Y, y, y le voy a pasar el guante a David también, muy brevemente, para, para comprender un poco mejor el ejemplo que él estaba proponiendo, y porque la, un, hay una asimetría radical de todas las trabajadoras del hogar y de los cuidados. Y, y me gustaría saber si, si él cree que, que la herramienta se utilizó para romper un poco con esa división de, de, del trabajo. Que, que está implícita en, en, en, en ese tipo de, de, bueno, de condición humana ¿no? de, de estar eh, dedicada a los cuidados. Eh, y, si, y, si, y, bueno, ¿y, qué, ¿Y qué haría o de qué manera se podría haber implicado a, a otras personas? Que ¿no? igual tiene la vida más resuelta y no, y no, y, y no necesitan, eh, como habías dicho, autoasignarse sus, su, sus derechos, ¿no? Apropiárselos porque ya son, ya, ya son unas privilegiadas. David, puedes contestar la pregunta, si Daniel también si quiere comentar algo, pero nos quedan seis, seis minutos, y entonces si ¿sí podemos hacerlo brevemente, y luego quería un comentario también de Clara. ¿sí? Pues, sí. sí, gracias. No, a ver, ahí lo que, lo que se ha visto es que el, el uso de esta, de esta herramienta en el, en el colectivo de cine ha sido muy, muy pequeño, eh, ha, ha, tenido, ha tenido muy muy poco efecto y las y los canales principales de, de organización han seguido siendo los eh, el WhatsApp. Lo que sí que, lo que, sí que se, se produce en, el, en este en este momento de, de pandemia es eh, más activación de la red, o sea se duplica la cantidad de gente vinculada y también más, a, más apoyo externo. Eh, sí que conecta el, el tema con, con capas que están fuera, por ejemplo, vamos la mía, pero otras otras muchas así sí, sí. bueno gracias gracias david y volviendo al tema, al tema de, del DCDM y, y la academia I, I, i'd like to ask to to clara if she thinks that this kind of the, the the topic of the of the research is a very is a important factor in the sense that it, it will be possible to involve this kind of non-academic actors into um, other kind of a research project in the evaluation uh, even though it's just uh, something that is uh, progressive little by little trying to go to different kind of less directly related topic trying to escalate this kind of uh, uh, of um, um, science politics of the science in a, in a, a more participated participated way and uh, they also uh, uh, as far as understand they uh, the decision platform has not been has not been a tool for for your for your project and if you have uh, I don't know some some idea that it could be useful for you in the future or if it's, this is not the case if there are some specific reason or or it's just that you start in, uh, with a different different instrument um yes so in terms of the the the first questions whether these uh, sort of opportunities to so apologies as i have workers above and on the side so there may be noises um, um, uh yes it is uh, possible and, and in fact if anything i suppose what i've learned uh, through doing these small experiments is that it would be uh, really fruitful but it, it can it does take uh, i think um, it needs uh, the will, and it needs uh, quite a lot of work in terms of uh, um, enabling uh, uh, the creation of spaces where people coming at it from very different uh, uh, understanding of the issues, very different languages and very different uh, um, yes uh, way to uh, uh, even system of values Uh, do come together. So that, if you like, is the craft of, you know, knowing, and that's also has to do with temporality of how you put together uh, these processes and, and the kind of, if you like, um, uh, um, uh, you know, um, things that need to needs to be in place so that the participatory process is meaningful for those who join in um, i don't know if i sort of answered your first uh, uh, questions but yes i think uh, not only i think it's possible i think it it, it should happen more and more because um because not only i think uh, this is good you know for um if you like considering um uh opening you know uh, uh, research and academia that can work much more closely with uh, places and And people, and in dialogue, uh, but also as a as a sort of you know checkpoint for uh, for the, for questioning what's the point of the work that we do uh, ultimately, um, and I think for for what I've understood you know in that beautiful talk by Javier that was about life. Uh, more broadly and the big philosophical questions I think in this uh, very historical time uh, this is the time to, to sort of uh, you know uh, been asking those questions to then inform uh, ways in which um, uh, our action can can sort of feed into that you know um, uh, co-creation or you know Uh, uh relational which I'm, I'm very much a fan of family I mean, sort of relational autonomy, uh in, in that sort of concept of sort of being interdependent and and which is Through relation in which we can we are able to reinvent ourselves. I think this is really uh, the time to do that. So um, uh, the second question I really can't remember. But uh, I, sorry, um, it was uh, very very quickly okay. because we are just one minute. Sorry, sorry. It, no, it, no, no, it's not your fault, of course. And um, no, it's it was just about the possibility and the, the difficulties of the of the use of platforms such as the visiting <laughs> yeah. platform. Yeah, yeah, yeah. I think no. I think uh, it it could have completely uh, uh, could have been completely part of you know uh, the process. I think we did incur into the question of. What are the simplest technologies that people already know that we can use, and they don't have to learn again? And so this is, again, a, a question of, if you like, uh, the assumptions that sometimes we might make in terms of skills um, and knowledge of technology. So it was important for us to uh, um, uh, to enable, uh, particularly the community panel process. Um, Uh, to simplify as much the, the, the sort of the technical side for the social process so that people didn't have to study, if you like, or learn. Um, yeah. So but it, that, that was simply, but also we didn't have much time and the pandemic had sort of, okay, yeah. Uh, so, yeah. This will deserve a complete uh, session just to discuss this kind of, uh, of issues. So, uh, thank you everybody, gracias a todos los ponentes y por haber estado aquí y sentimos otra vez los problemas, los problemas técnicos que pueda, pueda haber habido y, y una vez más, las presentaciones estarán pronto disponibles, los organizadores se están encargando de, de esto y os dejo que nos dejamos, que ahora habrá una pequeña pausa y después, y después a las 12, eh, la, la Keynote de de Hub con eh, Alexandra El Paquiar. Hasta luego.